Las jornadas de agentes medioambientales que se han celebrado en el Alto Tajo ya han llegado a su fin. y estaba muy atento de esta información nuestro compañero Óscar Gil. Clausura de las siete más jornadas medioambientales que se han celebrado en el Alto Tajo. Agentes medioambientales de toda España se han dado cita en este parque natural de nuestra provincia para compartir experiencias. Estamos desarrollando las séptimas jornadas nacionales de agentes medioambientales especialistas en trabajos verticales, en trabajos en altura. Se está realizando ¿no? en Paralejos de las Truchas, en el Parque Natural del Alto Tajo. Y bueno, uno de los objetivos es la formación de los agentes medioambientales y como medida complementaria... Eh, vienen a echarnos una mano en el proyecto de reintroducción de buitre negro que estamos desarrollando. Se van a construir varios nidos artificiales, ellos son especialistas en este tipo de trabajos y estamos aprovechando las jornadas para eh, el, pues bueno, el, el desarrollar, el, el mejorar y e implementar el, el proyecto de reintroducción de buitre negro que se soltarán los primeros ejemplares eh, dentro de alrededor de un mes. Aparte, también nos ayudan, colaboran con nosotros para la instalación de señuelos de quebrantahuesos en otro proyecto que tenemos de recuperación del quebrantahuesos que es otra especie desaparecida del Alto Tajo y de la Serranía de Cuenca hace más de 50 años. Eh, tanto Alto Tajo como Serranía de Cuenca son dos espacios protegidos que totalizan alrededor de 400.000 hectáreas y es una de las zonas de España con mayor densidad de aves necrófagas. Tenemos una de las poblaciones más importantes de buitre y Lenado y la más importante a nivel nacional de alimoche la zona de mayor densidad de alimoche en españa se encuentra en estos dos espacios protegidos alto tajo y serranía de cuenca y ahora lo que queremos es recuperar las otras dos especies de buitres que están extintas en la zona que es el buitre negro que desapareció hace alrededor de un siglo y el quebrantahuesos que estuvo criando en este territorio hasta hace alrededor de 40 50 años aproximadamente un objetivo fundamental que tiene la consejería de desarrollo sostenible es el, el mantener e intentar incrementar la biodiversidad. Algo que también creo que puede ser muy... Eh, ha sido o creo que ha sido de provecho para vosotros, posiblemente, ha sido la posibilidad de estar eh, agentes de diferentes puntos, con diferentes, eh, digamos, trayectorias profesionales y posiblemente el intercambio que ha habido de información entre vosotros. Creo, que es también un, un hecho a, a valorar.